El pasado 14 de marzo, o 3 barra 14 en el sistema anglosajón, celebramos el día de Pi. Seguro que encontrasteis cosillas por las redes sociales, porque además de ser el día de Pi, también es el Día Internacional de las Matemáticas. Pi es un número que casi todo el mundo conoce. Bueno, conocer conocer tampoco, porque como es irracional y tiene infinitos decimales, lo único que conocemos de él es, pues, una pequeña aproximación. Sin embargo, ¿sabéis cómo encontrarlo en nuestro día a día? En este vídeo vamos a presentar una pequeña demostración de que pi está escondido en todos los objetos circulares que podéis encontrar a vuestro alrededor. ¿Y por qué vamos a buscar a pi? Pues vamos a buscar a pi porque en los siguientes vídeos en los que vamos a hacer cálculo de perímetro, pues vamos a necesitarlo. Entonces no vamos a utilizar pi sin presentarlo antes, ¿verdad? Pi se define como una constante que relaciona la longitud de la circunferencia, es decir, lo que mide el borde de alrededor, con el diámetro de la misma, es decir, lo, la línea que cruza la circunferencia desde un punto hasta otro pasando justo por el centro, dividiéndola en dos mitades, igual. Es decir, si hacéis esto para cualquier objeto circular, podéis comprobarlo. En este caso, la medida de la longitud de este círculo, de esta circunferencia, es de 46,6 y el diámetro en concreto es 14,8. Si hacéis esa división en casa, es decir, 46,6 entre 14,8, veréis que obtenéis un resultado muy, muy próximo a pi. En este caso, la longitud de la circunferencia es de 17 centímetros y el diámetro concreto 5,4. Si volvéis a hacer esta división, pues obtendréis otro número súper próximo a pi. Evidentemente, no vamos a obtener un pi exacto porque necesitaríamos una precisión pues infinita. Y eso no lo tenemos con los instrumentos que tenemos a mano hoy en día. Os animamos que busquéis objetos circulares en vuestra casa y hagáis lo mismo que acabo de hacer yo y veáis si hacéis bien las mediciones, y no como yo, que lo he tenido que hacer varias veces, que pi siempre está escondido por ahí. Queremos también decir en este vídeo que pi es pi. Es decir, con vuestro alumnado vais a trabajar con una aproximación de pi que va a ser algo así como 3,14 o 3,1416. Sin embargo, en nuestra clase, en nuestra aula, el trabajo con pi se va a dejar con pi como una constante. Es decir, pi va a ser siempre pi y no vamos a aproximarlo por ninguna cifra decimal. Y esto es todo en el vídeo de hoy. Os pedimos que si hacéis esto y buscáis pi a vuestro alrededor, nos dejéis en los comentarios o en cualquiera de las vías de comunicación que tenemos las medidas que habéis hecho y cuánto os habéis aproximado a él. Nos vemos en el siguiente vídeo.